Vale, la explicación rápida y fácil es que un ERP es un software de gestión que se llama eh, de tipología integrada o integral, ¿vale? ¿Qué quiere decir efectos prácticos? Es un único software, una única aplicación informática desde la cual gestionas toda tu empresa, ¿vale? Eh, tus trabajadores, tú mismo,